Con todo el corazón Vamos a cantar esta linda alabanza Vamos a decir todos Jesús Es el que nos dice cada día, cada momento Hijo mío Si conocieras cómo te amo Dejarías de bendigar cualquier amor Si conocieras cómo te busco que te alcanzara el corazón si la sabe cante conmigo si conocieras como te amo si conocieras como te amo dejarías de vivir sin amor si conocieras como te amo sin todo Como te amo Como te amo Serías más feliz sí, pero, pero. Si conocieras como te busco Si conocieras como te busco Dejarías de que alcanzara mi voz. Si conocieras como te busco como te busco como te busco escucharías más míos si conocieras cómo te sueño si conocieras cómo te sueño me preguntarías lo que espero de ti si conocieras como te sueño si todo soy yo, buscarías lo que he pensado para ti, si conociera como te sueño, como te sueño Pensarías más de mí. Gracias Jesús, a, a pesar de lo que somos tu amor es tan grande hacia nosotros oh que sí. bendito bendito y alabado sea por siempre señor a ver una vez más cantando todo si conocieras como te amo si conocieras como te amo dejarías de vivir Si conocieras como te amo, si sí, conocieras como te amo, dejaría de mendigar cualquier amor, si conocieras como te amo, como te amo. Si conocieras como te busco, dejarías que te alcanzara, mi voz, si conocieras como te busco, si conocieras como te busco, dejarías que te hablara el corazón, si conocieras como Si conocieras como te sueño, si conocieras como te sueño, me preguntarías lo que espero de ti. Si conocieras como te sueño, si conocieras como te sueño, buscarías lo que he pensado para ti. Si conocieras. Suelo, como te Pensaría Más que mí Los que lo pudieran hacer Brindemos un fuerte aplauso a Dios Pero fuerte Que Dios bendiga esta jornada De San Antonio y Shock Desde Coyabajo Los aplausos, los aplausos en esta noche, apenas empezamos hermanos, así que vamos a seguir en esta oportunidad.